Vamos a explicar cómo se hace un slime, tenemos todo preparado con los tres ingredientes principales que es la cola blanca, espuma de afeitar y líquido de lentillas. Bueno, empecemos ya Bien espera que no ninguno no he echa ninguno. Abre la tapa. Descorsa. A ver. bien y se va formando ya creo que ellos quieren ver más el slime oh. Se pega mucho. Quizás un poco más de cantidad, ¿o no? Como vale. veas, eh, como veas. Sí, quizás sí. Voy a añadir bastante, es que si no se pega mucho. Voy a añadir un poco más de líquido de lentillas porque hace falta bastante a veces. Lo corté porque va a e muy chiquito una pintura. Cortalo o si no, vale. sì, mm -hmm. no, no con una pintura. bene. No lo voy a Con una pintura. Esto no mm. lo Vamos a hacer de otro color. Primero se hace blanco y luego la Esto también es slime, ¿eh? no es pegamento, es todo slime. Vale, ahora voy a ponerle pintura. Vale. Déjame ver la pintura. Vale, espera. Pero... Bien y después le añado más si necesito vamos a hacer así para esparcirlo y que no se queden partes blancas y partes rosas se quede todo rosa mira, se pone rosa claro y después vamos a añadirle eh, purpurina echarle un poco más de rosa ¿no? sí, porque se ha quedado rosa claro, ya que había blanco Pero... bien uh -huh. Ahora enseña las copitas uh -huh. donde vamos a meter el slime. Primero vamos a tener vamos a poner el slime ahí controlado. Como es mucho se pega en las manos. Ponlo bueno, ya en, en el recipiente 12 minutos. Espera, ¿no? voy a poner. Uh -huh. Vamos a añadirle purpurina Bien. y vamos a hacerle así para que se esparza la purpurina. Tranquieto. Con trozos de purpurina. Añade unas bolas amarillas. Mm, voy. Y luego lo metes en cajones ya. Sí, sí, sí. Ahí. Espera. Espera, primero hay cabrón. Uh -huh. Ya está, ya está, ya está. <ríe> Ay. Me encanta, así. Déjalo quieto. Dios, está es genial. El año más mola. No, ahora en botes En botes En, botes, ¿eh? en el botese sí, y en los copitas Sí, primero las copas Pero le vamos a añadir Yo le pondría más botes. Estas cosas Una estrella de mar sí. Un pato un pez, Guay. una tortuga, un cisne, eh, esto es una rana, un sapo, algo así, ¿Sí? otro pez, no esto creo que es una ballena, un barco, una estrella. Y otro poquito uh -huh. Bueno, lo metes en ese objeto ver, aquí. Bueno, sí, aquí no va a caber nada. Pero un poco Y luego otro poco en las copas que ver, hay aquí A ver cómo ¿Qué haces? De tapas Aquí voy a poner un poco ¿Mm? Tenemos otro más hecho De tantos que hay aquí A ver